La mañana de este lunes 28 de febrero, el Ayuntamiento de Puebla junto con policías estatales realizaron un operativo en las calles 8, 10 y 12 poniente del Centro Histórico para evitar la instalación de comerciantes ambulantes. El acceso vial estuvo cerrado desde la 10 poniente hasta la 6 poniente, a la altura del Mercado de la Victoria, ante la presencia de camiones de la SCC blindados y una decena de granaderos en las esquinas de cada calle. El presidente municipal, Eduardo Rivera, Pérez informó que el despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobernación permanecerá el tiempo que sea necesario, con el fin de prohibir los puestos ambulantes y garantizar la movilidad de las personas, pues los comerciantes invadían la vía pública. Este es un compromiso en donde yo empeñé mi palabra y es un compromiso que sostengo para todas y todos los poblanos de que tengamos un centro histórico, insisto, seguro y ordenado. Un grupo de ambulantes de la calle 8 Poniente reclamó al ayuntamiento la presencia policiaca para impedir la instalación de sus puestos, al acusar que no fueron consultados por la comuna. Nos están tratando como rateros como asesinos o como qué. Eso no es una forma de dialogar ni de actuar. Si el gobierno fuera más con, o consciente de todo, se sienta a dialogar, para poder llegar a un Además, reclamaron que sus puestos son su única fuente de ingresos, por lo que reprocharon el despliegue de los elementos.